es lo que gracias. Okay. Emoción, alegría. Es algo que no que nos esperábamos, algo inesperado, porque nosotros eh, entramos a concursar, pero no con el fin de ganar, no sino de participar. y eh, Pero bueno, nos no, no, o sea, no me esperaba lo que podríamos, lo que llegamos a hacer, no ganar, ganarle a todos, porque solo queríamos concursar para competir, ¿no? Para ser parte de de la de este concurso, que muchos decían, no pues, no, no concursos, es algo nada más de mandar esto y así, es algo muy aburrido o así, pero quisimos ser parte y entonces sí nos sentimos muy muy emocionados y no nos esperábamos esto, eh, es muy emocionante y nos da mucha alegría. Pues sí, pues, nos da mucha alegría haber podido ganar y pues más que nada pues apoyar algo aportar algo como usted nos dijo que para que elaboren nuevas materias y todo eso es decir ahorita sí nos sorprendieron la verdad porque no nos esperábamos nada de esto y pues la verdad estamos muy felices bueno yo opino que más que nada trabajar en equipo es muy importante no saber organizarse mmm, eh, compartir opiniones por ejemplo si uno, un este nos repartimos los temas subtemas vimos cómo se iba a elaborar nuestro trabajo, y estuvimos en constante comunicación, más que nada, por eso, ¿verdad? Pues sí, de hecho sí, todos fuimos cooperando con un granito de arena para poder, bueno, lograr lo que se logró, aunque nos fue una enorme y grata sorpresa para todos, para todo el equipo. Bueno, fue complicado, la organización fue muy complicada, porque sí, luego tenemos materias, venimos en la tarde, entonces como que no nos alcanza el tiempo, pero en la noche. Siempre llegábamos y nos comunicábamos, ¿sabes qué? Ponte a investigar esto, tú esto y nos mandábamos los links y así, ¿verdad? Sí, eh, hacíamos comentarios, ¿no? ¿Qué te parece esto? O los temas a investigar eh, son eran muy este ¿cómo se? muy útiles para nosotros porque son materias que vamos a ver el siguiente semestre, todavía pues no. no las vemos, Ay, todavía es un apoyo para nosotros, investigar, eh, aprender a investigar lo que aún no, no, no estamos viendo, sino que veremos en el siguiente semestre. Ah, yo diría que también lo que nos ayudó fue la maestra, aquí que luego también nos decía este, qué teníamos que hacer y ese tipo de cosas, pues es lo que yo opino. pues, pues uh, La comunicación con nuestra coach, con nuestra maestra, fue muy buena porque ella fue la que empezó a organizarlos, ¿no? Nos empezó a dar los temas. Saben qué chicos, busquen esto, eh, si no, tienen algún problema en algo, díganme aquí estoy. Entonces cuando teníamos que no sabíamos si elegir, no sé, un buen este un link, le decíamos maestra, cree que se este nos sirva y ahí está la maestra apoyándonos, ¿verdad? sí, de hecho ella fue un gran apoyo sí. para nosotros. Siempre supo bueno orientarnos más que nada respecto a lo que íbamos a ir haciendo. Uh -huh. Cuenta, a veces no tomamos en cuenta cómo investigamos a través de, eh, de internet, internet, porque muchas veces solo agarramos fuentes que, que no son ciertas, entonces eh, seguir investigando y decir, no, esta me parece muy buena. Eh, mmm. Ajá, es que hay otras formas de búsqueda, por ejemplo, sí. siempre agarramos que Wikipedia, las mismas páginas, ¿no? Sí. Entonces, este, al participar aquí es como darnos eh, más opciones, ¿no? Saber buscar una buena información y no solo quedarnos con Wikipedia o Rincón del Vago, o así, ¿no? Buenas tareas, sino que más, más a fondo, saber buscar en realidad, ah, hacer una buena búsqueda. Era en la materia de anatomía, anatomía que teníamos que investigar sobre lo, sobre el funcionamiento del corazón el funcionamiento del corazón, las arterias, todo lo, que, todas esas pequeñas funciones del corazón nos, nos pareció muy importante y hacíamos sí a investigando más a fondo y ya si cada uno fue investigando sus, ¿cómo se llama? sus componentes o sus, sus subtemas. Ajá. El de los métodos de investigación también se nos pidió que este, investigáramos esos, pues para ello no nada más fue un link, fueron varios para determinar bien cuál pues cuál era el mejor, pues para que pues sí, el más útil, como que dice mi compañera. Y pues como son varios métodos, pues a la vez como fue un poco de reto andarlos buscando y esas cosas. Pero al final lo logramos en equipo. Claro que sí. Claro que sí. sí. sí. sí. La verdad, sí. Pues sí, de hecho así, sí. pues ¿Por qué? Porque pues, puede ayudar bueno a los alumnos una, a trabajar en equipo, que sepan bueno trabajar en equipo y pues que trabajando todos juntos siempre se puede lograr algo, se puede lograr mucho. Y yo creo que el, el investigar eh, te da mucho conocimiento, ¿no? Conocimiento, por ejemplo, de una materia de lo que no sepas, algo, ¿no? Yo siento que ganas conocimiento. No es tanto que el premio que ganemos, ¿no? pero yo digo que el conocimiento es muy importante.